La producción del etanol tendrá un gran impacto económico en varios sectores, como el sector cañero, y además reducirá la subvención de los combustibles, aseguró el presidente de la estatal IPFB. Entonces, vamos a iniciar utilizando una mezcla de no más de 10% en las gasolinas, y ese recurso económico que nosotros sacábamos al exterior, hoy vamos a adquirirlo del mercado interno va a tener un, una, un resultado seguramente y un impacto económico en varios sectores, no solamente en nuestro sector, ¿por qué? Porque la subvención va, va a reducirse, sino que va a tener un impacto directo en los que producen el etanol, pero también en los que están más atrás de la cadena, que son los ingenios, y más atrás de la cadena están también los productores de caña. Entonces... Esto tiene un impacto integral que conforme vamos pasando los años, vamos a tratar de que esos volúmenes de consumo de alcohol anidro vayan creciendo y obviamente la subvención vaya disminuyendo. Ese es el plan que nosotros tenemos.